Bien, retomamos ahora eh, con Sergio Salgado. Buenos días, Sergio. Bueno, eh, yo me llamo Sergio Salgado, soy gallego, gallego de Barcelona, porque llevo muchos años viviendo aquí, además he nacido aquí y participo en el proyecto de la Red Ciudadana desde el principio. En realidad participo desde bastante antes del principio porque soy de los del grupo que estuvieron trabajando en el proyecto desde bastante antes del primer lanzamiento. La pregunta entonces es por qué iniciamos este proyecto de la Red Ciudadana Partido X, por qué me implique yo, por qué creo que hay que hacer lo que estamos haciendo y, en definitiva, eh, por qué la Red Ciudadana. Para mí, personalmente, que tengo 34 años en toda la vida, que llevo toda la vida política, un poco desde los 16, 18 años, no he conocido otra cosa que Fragas, eh, Felipe González, Aznares, Zapateros. No he visto cómo los sueldos han dejado de bajar desde la primera vez que salí al mercado laboral y... ...y no he visto más que luchar, que era un poco luchar en el desierto... ...y a veces sentirte un poco solo, incluso, hasta que llegó el 15M... ...que para alguna gente como yo fue un momento muy, muy importante... ...de nuestras vidas, en el que vimos como la ciudadanía decía claramente... ...que la política no era eso, que la política era otra cosa. Desde entonces hasta hoy, desde aquel gran momento de encontrarnos... ...de contarnos y de darnos cuenta que, que la minoría, que los antisistema... ...y que los radicales eran ellos directamente, los Rajoy, los Rubalcabas y esta gente... Pues Llegó el momento de, de hacer algo después de vernos todos allí y vaya si hicimos algo. Si de algo estoy orgulloso es de cómo la ciudadanía pudo coger aquel tsunami y toda aquella energía y escalarla y, y organizarse en dispositivos concretos y en grupos concretos que obtuvieron victorias concretas. A mí, a mucha otra gente, no nos apetecía quedarnos en la plaza discutiendo cómo se definía el 15M. Nos apetecía ponernos a hacer cosas para, para cambiar cosas concretas. ...y conseguir victorias concretas, y de hecho se han conseguido muchas... ...durante un par de años hemos ganado en la calle, hemos ganado en las redes... ...hemos ganado en los medios de comunicación, que, que lo tienen mucho mucho más difícil... ...para contar sus mentiras de lo que lo tenían antes hemos ganado batallas en sanidad, hemos bat ganado batallas en la vivienda, y ahora la pregunta entonces es, y si hemos ganado en todas partes, ¿por qué no han cambiado definitivamente las cosas? ¿Por qué la gente sigue sufriendo y por qué se siguen riendo de nosotros directamente, impunemente? Pues un poco el análisis común que tenemos es que da igual que ganemos en la calle, da igual que ganemos en los medios, da igual que les ganemos a los medios, da igual que ganemos en los lugares de trabajo, los, en la sanidad, en la educación, porque mientras ellos tengan el Parlamento, ...y tengan el boletín oficial del Estado... ...les da igual absolutamente todo... ...les da igual que la gente los odie... ...porque a ellos el apoyo popular no les importa... ...a ellos lo único que les importa es el poder... El razonamiento que hicimos fue que si como ciudadanos habíamos sido lo suficientemente inteligentes para organizarnos efectivamente y conseguir cosas concretas en vivienda, contra la banca, contra la deuda, contra la sanidad, en, en, en la sanidad, en la educación, contra las mentiras de los medios de comunicación, pero siempre habíamos chocado con el mismo techo de cristal que era su partitocracia, pues lo que había que hacer era organizarnos también como ciudadanos eficientemente, entrar en ese espacio, ganar y sacarlos así de simple. Eh, Da igual si alguien piensa que esto no es posible o que es una idea ingenua, porque uno, es lo que creemos que debemos de hacer. Y dos, que además creemos que se puede conseguir. No Para nosotros no se trata incluso de que no sea imposible. El análisis que nosotros hacemos, por lo que vemos cada día y por lo que hemos estudiado, hemos aprendido en todos estos años y estamos viendo cada día, es que no solo no es, no es imposible, sino que es inevitable que pase simplemente nuestro trabajo es eh, hacer que pase más rápido porque estamos en un momento muy muy urgente y como ciudadanos tenemos prisa eh, como decíamos cuando es uno de los eslóganes que me gustó mucho cuando salimos y en el primer lanzamiento que era en el futuro ya hemos ganado no tenemos ninguna duda de que en el futuro serán las cosas así y que la democracia será así o, o no será por lo tanto vamos a luchar para que haya un futuro con democracia ¿Por qué Europa? Eh, la lógica pragmática que estamos utilizando de personas que se juntan en red para hacer cosas concretas y para conseguir cosas concretas, como todos los ciudadanos que están consiguiendo victorias concretas, trabajamos desde lo concreto. No se trata de hacer declaraciones grandilocuentes de por qué Europa, de si somos europeístas o de, si, o de cómo nos gustaría que fuera Europa, porque el mundo no lo está cambiando la gente que está hablando cómo debería de ser el mundo en el futuro. El mundo está cambiando y lo está cambiando la gente que está hablando y actuando en el presente. Y una de las cosas que define el trabajo que hacemos en la red ciudadana, como cualquier persona que se acerque, a un primer vistazo puede ver, es los detalles y el matiz de los detalles. Entonces, la cuestión es ir a Europa, ¿para qué? Hay mucha gente que está luchando en este país, como he dicho, y que está consiguiendo victorias concretas. Unos luchan a nivel municipal, a nivel jurídico, a nivel estatal, a nivel local, a nivel mediático, porque, iban, bueno, lo primero, porque íbamos a renunciar a luchar también en, a nivel europeo. La segunda cuestión... Es porque el nivel europeo es muy, muy importante eh, la, en est todas estas luchas que está teniendo la ciudadanía. Para empezar, la mayoría de nuestros problemas como ciudadanos viene de que somos un tipo de ciudadanos muy concretos. Somos ciudadanos endeudados del sur de Europa a los que nuestros políticos han endeudado para pagar su estafa y, y que estamos sufriendo las consecuencias de que nos condenen al austericidio para pagar esa estafa de los políticos. Eh, nos han metido en un pozo económico y como ciudadanos endeudados del sur de Europa y como ciudadanos pragmáticos que elegimos en cada terreno el momento más adecuado donde luchar y el lugar más adecuado donde luchar, eh, este terreno en esta ocasión estamos convencidos de que es Europa. ¿Por qué? porque la gente que está haciendo cosas en España, casi casi la única ayuda que le está viniendo es desde Europa, la gente que está haciendo cosas en preferentes, la gente que está haciendo cosas en vivienda, no tenemos un como ciudadanos, no tenemos un gobierno al que presionar a la banca o a los lobbies financieros o a los lobbies empresariales, les resulta muy fácil presionar a nuestro gobierno, pero a nosotros como ciudadanos casi casi que si nos acercamos a nuestros representantes para decirles algo, ya nos acusan directamente de, de, de, de cualquiera puede hacer acercarse a presionarlos menos los ciudadanos. Entonces, desde Europa está viniendo una ayuda muy muy grande para hacer esta presión, y prácticamente todo el mundo que está luchando en cosas como preferentes o como vivienda sabe que institucionalmente las únicas eh, ayudas y las únicas declaraciones a favor que están llegando están llegando del Parlamento Europeo. Eh, ...la lucha como sociedad, por ejemplo, que estamos teniendo contra la corrupción... ...y contra el gran fraude fiscal, esto lo pueden explicar mejor otros compañeros... ...como Falciani, pero la clave también es Europa, no podemos renunciar a eso... ...la corrupción, el gran fraude fiscal no está fuera de Europa, está dentro... ...es ahí donde podemos atacarlo, en eh, luchas como la transparencia... ...es básico que toda la información que pase por Europa, que haya allí alguien... ...que pueda realmente estar en un punto de ese flujo de la información... ...y hacer que llegue a toda la sociedad... Y que, ...y que esa información fluya. En definitiva, que no se trata de ir a Europa porque seamos europeístas... ...o porque toque ahora ir a Europa, o porque interese, o, sino que se trata... ...de que algunos de nosotros estamos trabajando en unas cosas concretas... ...y los objetivos que perseguimos nos llevan hasta allí. Y de hecho nos llevan hasta allí e iríamos hacia donde fuera... ...hasta donde fuera solo por conseguir lo que queremos conseguir... ...porque en realidad nos lo estamos jugando todo. Ahora viene la parte más difícil, que es por qué yo como candidato... Eh, pero bueno creo que es la parte más difícil para todos mis compañeros porque a todos les resultaría mucho más fácil explicar por qué el resto de los compañeros como candidatos que por qué él mismo yo simplemente sé que trabajo en este proyecto desde el primer día eh, realmente al servicio del proyecto y eh, como todos los compañeros aquí todos hacemos de todo y todos hacemos lo que haga falta realmente aunque estemos especializados en cada uno en lo que se le da mejor pues a veces toca hacer de todo y eh, al, al contrario que en otros grupos políticos, que me imagino unas discusiones para ir primero en lista o segundo en lista, aquí ninguno, todos los que nos hemos acercado, nos hemos acercado con la misma filosofía que yo, todo el mundo que se ha ido integrando durante este año en el proyecto se ha integrado con la misma filosofía de para lo que haga falta realmente, excepto lo de tener mucho protagonismo, que eso no me gustaría mucho, pero bueno, para lo que haga falta. ...y en esta lógica eh, alguien tiene que estar aquí y han decidido que es este yo. Eh, creo que eso es lo que puedo aportar, que no soy imprescindible. Que si tengo que decir algo bueno de mí como candidato es que realmente estoy muy orgulloso... ...de que en estos últimos años lo que he aprendido es precisamente eso. Que no soy imprescindible y que he aprendido a trabajar por unos objetivos comunes... ...y a trabajar en equipo, que es algo realmente difícil de aprender, en mi opinión... No podría tanto hablar de cualidades mías, por las cuales sería un buen candidato, porque en este proyecto, además de la red ciudadana Partido X, desde el principio hemos estado intentando invertir la lógica de partidos, porque en cierta medida es contra eso, contra lo que luchamos, contra la partitocracia y contra la lógica de partidos. Nos hemos replanteado cómo tendría que ser un partido en el siglo XXI, nos hemos replanteado cómo tendría que ser la financiación de ese partido, nos hemos replanteado cómo tendría que ser la transparencia, cómo tendría que ser la militancia, entre comillas, porque ni siquiera tenemos militancia, y ahora lo que nos estamos planteando es cómo, cómo se debería hacer una campaña electoral, un partido político en algo digno de ser llamado democracia en el siglo XXI. Bueno, pues tenemos todos bastante, bastante claro que dentro del margen de maniobra que tenemos lo que queremos es un poco romper esa lógica de el candidato eh, y hacer una lógica de los candidatos, del grupo de candidatos mucho más distribuido en la que cada persona tiene unas competencias más fuertes y puede ayudar a los demás y vigilar a los demás en unas competencias eh, que se le den mejor a los otros y además que como grupo, como equipo y además como ciudadanos, un poco lo que decía Juan Moreno hace un rato, que aquí la gente ya no quiere votar a nadie más que no vaya en metro, en bici o andando al trabajo, no quiere votar a nadie más que vaya en coches oficiales, pues un grupo de ciudadanos que como grupo realmente están dispuestos a dar el paso y a asumir este reto. Eh, ...en esa lógica distribuida de los candidatos y no del candidato... ...en el que hay que trabajar juntos por cosas muy concretas en común... ...sí que creo que puedo encajar y sí que, que creo que puedo decir... ...que por todo lo que he estado haciendo estos últimos años... ...si algo he aprendido y lo he aprendido muy duramente además... ...es a trabajar así, eh, de hecho me resultaría más fácil redactar... ...cualquier explicación de por qué creo que otro de mis compañeros... ...debería de ser candidato, de por qué debería de serlo yo... Eh, bueno, conocimiento de idiomas. Yo eh, hablo francés, pero ya desde hace mucho tiempo que no he tenido la chance de hablar francés. La última vez, es con Hervé, fait, que hablé, pero después de una pequeña semana, a la francophonía, se ha bien a toda vitesse. He eh, hablado también galego, que es verdaderamente una lengua muy subestimada, pero que es muy internacional, porque a mí me por lo menos permitíme estudiar un año en Lisboa, hacer e estudios universitarios en Lisboa, e permitíme también viajar a África dos veces, hablar e con gente en galego, en e una lengua europea, que se habla, por ejemplo, la segunda lengua de Luxemburgo, e, e, se habla en los cinco continentes, es verdad, y e, si cal, para la catalán también, y e, bueno, e, solo tener que trabajar en inglés, y solo tener que trabajar con textos en inglés, o sea que sería una cuestión de tres meses de inmersión lingüística que pudiera lanzarme a hablar algo en inglés. Y ya está. Bien, muchas gracias Sergio. Vamos con algunas preguntas. Eh... La primera pregunta viene de Facebook y dice lo siguiente. Disculpad. Vale. Eh, Sergio Salgado, ¿qué opinas sobre las programas de la unidad de la izquierda? Muy brevemente, porque de hecho en el vídeo que aparece de promoción como candidato en esto, es básicamente sobre este tema, pero así muy brevemente que el mundo lo cambia, la gente que lo que acabo de decir, la gente que está trabajando en el presente sobre cosas concretas, no la gente que está hablando sobre unidad, unidades futuras. Eh, básicamente, en el vídeo en el que se utiliza en, en la página como candidato, explico un poco que... ...que realmente quien ha tomado la delantera no son determinados grupos de izquierda... ...quien ha tomado la delantera en los últimos años y muchísimo es la ciudadanía... ...y que la unión tiene que ser entre ciudadanos, no tiene que ser entre grupos determinados. Eh, en todo caso, si se produce una unidad, estaría bien que no fuera del, desde la izquierda... ...porque la izquierda siempre representará una parte de la sociedad... ...y realmente tenemos que dotarnos de una serie de herramientas transversales... ...que nos permitan como sociedad conquistar una democracia del siglo XXI... Y si se produce una unidad es algo en torno a lo concreto y en torno al trabajo concreto. Nosotros hablamos de federación de competencias y creo que la lógica colaborativa y la lógica de la cooperación se parecen muy, muy, muy poco a la lógica de la unidad, que muchas veces es una lógica bastante totalizadora e incluso tiene una parte de chantaje de ciertos grupos de, de políticos que han perdido su monopolio de la vida social y política porque han visto cómo los ciudadanos los han desbordado y que pretenden volver a la situación anterior. Pero todo esto ya lo he repetido. Hay otra otra pregunta, quizá un poco en esta misma dirección, específica para Sergio Salgado, eh, bastante priorizada en Facebook. Dice motivos para no presentar una candidatura, para no presentar una, una candidatura conjunta con Podemos. Eh, bueno, de hecho, eh, dentro de esta lógica de la Federación de Competencias, eh, la, la cuestión de federar competencias es realmente para poder presentar una candidatura conjunta. De hecho, quien quiera toda la información, nosotros acabamos de presentar un post en el que explicamos cuál es nuestra propuesta, pues lo que acabo de decir antes, igual que como partido, en esta lógica de, de acabar con la lógica de partidos que, que tanto daño le ha hecho a la democracia en los últimos años y en la que estamos realmente atrapados, Hemos replanteado la transparencia, hemos replanteado la financiación de un partido, hemos replanteado el funcionamiento interno. Y otra de las cosas que queríamos replantear ahora que llega el momento es cómo se hacen las alianzas electorales. No hacerlas desde la lógica de la unión ya para ganar y ya nos mataremos después, sino hacerlo desde la lógica de la federación de competencias, de qué va a hacer cada uno muy detalladamente. Y esa es la propuesta que acabamos de presentar a tres grupos políticos más, por si queremos superar esta lógica de electoral que siempre es de suma cero... ...o sea que presentarse entre varios siempre sería más adecuado para sortear las trampas de la ley electoral... ...por las que se preguntaba antes, pero, pero se trata de hablar de qué vamos a hacer... ...no se trata de hablar de quién va a ir de primero en la lista o de quién va a ir de segundo en la lista... ...porque esa es la lógica que pretendemos reventar y quien quiera ver la propuesta exacta que hemos hecho puede verla en la página web... Y es una propuesta en torno a esto, en torno a cómo hacer para plantear una candidatura conjunta sin tenernos que preocupar de la lógica de partidos, de quién va primero y de quién va después y podernos dedicar a hablar de exactamente qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos allí. Eh, hay... Dos preguntas que se solapan, tanto en web como en Facebook, y es eh, ¿apoyáis las marchas del 22M o por qué habéis elegido un día como hoy 22M para hacer este fogueo? Esos son dos preguntas. Se solapan, se solapan. Bueno, eh... En particular yo, y sé bien que algunos otros compañeros que andan por aquí, en este proyecto hemos trabajado en muchas grandes manifestaciones como las de hoy, en la difusión, en la convocatoria, en la organización, en que todo salga bien, en que haya una seguridad para la gente que se manifiesta realmente. Y como en todo lo que hemos hecho políticamente, no solo lo hemos hecho de manera partidista, sino que lo hemos tenido que defender ...furibundamente de los intentos de apropiación que siempre tienen los partidos políticos... ...porque los partidos políticos se dedican a eso, se dedican a todo... ...a todo menos a lo que se tienen que dedicar realmente... ...por su naturaleza tienden a monopolizar la vida política y la vida social... ...a mí cuando en las manifestaciones en las que he organizado... ...y ya no solo manifestaciones sino cualquier tipo de iniciativa política... ...sobre todo si funciona, aparecen allí un montón de políticos a sacarse la foto o a decir... ...bueno, si somos los mismos y tal y cual, es un intento de apropiación bastante brutal... ...frente a esa lógica de monopolización de la vida política y social, está la antigua lógica de la autonomía de lo social... ...de que un partido realmente no, no pinta nada en una manifestación, a mí no me apetece llegar allí con una pancarta y decir eh, el partido x apoya eh, las marchas 22 m además eh, apoyar las marchas 22 m no significa llenarse la boca y hacer una declaración o un tuit diciendo el partido x apoya las marchas 22 m apoyar para nosotros algo significa trabajar como la mayoría de las cosas que, que se definen por lo que se hace y Estoy bastante metido en la vida de esta comunidad y sé que hay mucha gente de este proyecto que ha estado difundiendo, que ha estado organizando y que ha estado trabajando en las marchas 22M, pero lo han hecho a título o bien individual o bien de otras identidades, otros grupos y otros proyectos en los que, en los que trabajan, no a título de partido X, porque repito, eh, a mí no me gustaría nada que llegaran a... No hemos hecho un partido para esto. Después de muchos años de una militancia partidista y de tener que defender políticamente lo que hacíamos de la apropiación de los partidos, no hemos hecho un partido para criticar exactamente lo mismo de lo, que, de lo que nos afectaba. Y para acabar yendo allí con banderitas a un desahucio a decir, no, no os preocupéis ya de la vivienda que ya nos ocupamos nosotros, o preferentistas, ya dejad de luchar, lo único que tenéis que hacer es votarnos a nosotros y ya nos ocuparemos. El mensaje que estamos intentando mandar es justo el contrario, es que la gente siga luchando en las cosas concretas en las que está luchando y nosotros tenemos este dispositivo justo para dos cosas muy muy concretas, que básicamente se resumen en una, es entrar ahí en su espacio y desbloquear la situación que es a lo que nos tenemos que dedicar, no ir a, con nuestras banderitas y hacer declaraciones grandilocuentes de apoyamos esto o apoyamos lo otro, porque ni siquiera tenemos banderitas para para ir a esas cosas eh, de hecho mi opinión personal que me voy a dar el lujo de dar mi opinión personal es que el éxito de las marchas 22m depende por la experiencia que tengo yo organizando manifestaciones no es tanto un, un parámetro numérico que vaya tanta gente o que vaya otra para mí el éxito de las marchas 22m que muchos aquí estamos haciendo esto y estamos con un ojo puesto en lo que está pasando y en cómo se están desarrollando pues viene de el, el éxito se definirá de hasta qué punto la ciudadanía hoy logra desbordar a las instituciones clásicas que están allí intentando convertir la manifestación en una sucesión de bloques, cada uno con sus banderitas, como la ciudadanía logra desbordar a todas estas organizaciones cl clásicas que lo que están intentando es canalizar un tsunami directamente. En qué medida una ciudadanía madura, que se autoconvoca, se autoorganiza y consigue cosas, que a la mayoría de estos grupos no les interesa conseguir porque no están en su lógica ni en su ADN, eh, cons consiguen hoy... Eh, desbordar esta lógica y volver a hacer lo que hemos hecho otras muchas veces. Y luego hay otra razón, básicamente pragmática, de que es porque este sábado... ...pues porque tenía que ser un sábado, no el de la semana siguiente era muy tarde... ...el de esta semana era muy pronto y no teníamos otro día para hacer esto directamente. Y, y una cosa más, que las marchas 22M son en Madrid, que no se nos olvide... ...que aquí nadie ha dicho que, no, que estemos en Madrid, que de hecho no estamos en Madrid... ...pero es algo que muchas veces la gente da por hecho, que... Aunque estuviéramos los que estamos aquí concretamente ahora, eh, podemos apoyar las marchas, los que queramos apoyarlas, las podemos apoyar por internet y, y las podemos apoyar habiendo trabajado hasta hoy, eh, no estando allí porque no estamos allí realmente. Bueno, pues así... Sin querer, lo has dado respuesta a la pregunta más priorizada en la web, que era por qué Partido X no promociona las movilizaciones sociales como hacen otros partidos. Creo que queda sobradamente contestada. Y hay una pregunta más eh, específica para Sergio. En la web que dice, Sergio Salgado, ¿cuáles son tus propuestas concretas eh, en Europa? Eh, ...quizá hablar de, de para ti los, los puntos más importantes que hay que trabajar en Europa. Y esta misma pregunta lleva a la pregunta después de si hablas idiomas... ...pero ya, ya la has respondido entonces. Propuestas concretas o líneas de acción prioritarias en Europa. Eh, bueno, las propuestas concretas no son las mías... ...son las que han trabajado todos los compañeros... ...haciendo la transposición de lo que es nuestro programa... ...que son casi 150 folios de trabajo colaborativo, de democracia y punto... ...para la parte política, para la parte de cómo se debería... ...la gobernanza está acabada... La gobernanza tal y como la conocemos está en crisis, no funciona, cómo debería de ser esa gobernanza para que fuera democrática, eficiente en el siglo XXI, que es democracia y punto. El plan de emergencia para salir de la crisis, que ahí el margen de maniobra que tenemos es menos, básicamente porque lo han robado todo, pero con lo que nos queda, cómo podemos salir de esta y las soluciones concretas. Todo eso que sirve muy bien para saber qué es lo que proponemos de concreto, no sirve para tanto en Europa porque, repito, que somos gente muy pragmática, entonces hemos cogido la agenda europea, hemos cogido el calendario europeo y hemos hecho la transposición de todo eso a las competencias europeas, qué es lo de concreto que se puede hacer en Europa, qué margen de maniobra tenemos y qué es lo que estamos proponiendo. Si tengo que decir cuál es mi favorita o en qué me encantaría a mí trabajar, eh, reconozco que lo de los flujos financieros de grandes de grandes eh, ...evasión fiscal, de gran evasión fiscal... ...de la evasión fiscal de las grandes fortunas... ...me resulta realmente fascinante la idea... ...de que no hace falta mucho dinero... ...para seguir el rastro de mucho dinero... ...que por muy, muy poco dinero... ...podríamos hacer un dispositivo que realmente... ...cortara algunos de sus cables... ...en puntos estratégicos... ...y les fastidiara bastante, bastante el negocio... ...sin casi, casi darse cuenta... ...y sin casi, casi que ellos puedan evitar... ...que hagamos eso... ...es una cuestión, uno, de voluntad política... ...y dos, no de tanta voluntad política... Es algo en lo que se podría trabajar para, para ponerles muchos problemas de una manera muy sencilla y me resulta bastante interesante. Eh, ¿Alguna pregunta quizás eh, más por aquí? Si no, ¿una más? <risa> vale, pues muchas gracias Sergio.